la colonia del ángel celebrará su feria del 4 al 6 de septiembre con una veintena de actividades programadas el delegado municipal del Distrito de Nueva Andalucía, Cristóbal Garre, ha presentado los actos previstos en compañía de los representantes de la Asociación de Vecinos La Azucarera, María José Gutiérrez y Carmen Martín, y de la pregonera de este año, María Gracia Duque Novella, y ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a las fiestas de este barrio para disfrutar de unas jornadas festivas diseñadas para todos los públicos. Bueno, pues, por mi parte, eh, agradecer eh, eh, a los medios de comunicación la, la asistencia eh, y la difusión que realizáis a, a estos eventos. En este caso, pues, deciros y presentaros a la mesa que nos acompaña, aquí en este entorno tan magnífico como es el, el Ángel y su iglesia y su jardín botánico. Y deciros que nos acompaña, pues, eh, María José Gutiérrez Morón y Carmen Martín Núñez de la Asociación de Vecinos La Azucarera. Nos acompaña igualmente, ya conocéis a... ...a Vanessa eh, Ortiz de Zárate... ...que es nuestra asesora del Distrito de Nueva Andalucía... ...donde está incluido esta zona donde estamos ahora mismo... ...igualmente nos acompaña María Gracia Duque Novella. No ...Novella... ...Novella... Eh, ...el motivo de la rueda de prensa es anunciaros... ...pues el cartel anunciado de la Feria del Ángel... ...que como sabéis... ...pues da comienzo ya en esta misma semana... Anun eh, eh, ...pasarle la palabra igualmente también... ...bueno, para que nos cuenten la, la organización... ...que han llevado a cabo desde la parte... ...de la Asociación de Vecinos de la Azucarera... ...y pasaros también la palabra pues a María Gracia... ...pues que va a ser nuestra pregonera de esta feria... ...así que agradecerle también a ella... ...incluso bueno, también a la Asociación de Vecinos... Gracias, ...todo lo que han hecho para que son mucho, muchas horas de esfuerzo, sabemos, para que esto sea posible. Agradecer igualmente pues, eh, a todos los servicios operativos para que intenten que todo esto brille. Yo sé que lo hacen con los medios limitados durante todo el año, pero especialmente en estas fechas, y agradecer sobre todo a la asociación de vecinos y a todos sus componentes y a todos los vecinos sobre todo que se implican. Sobre todo le voy a agradecer especialmente a todos los que esta noche que empieza la procesión de Ángel Custodio, lo vean desde pie de calle y no desde los balcones, con lo cual agradecer a todo el que baje y que se implique en, este, en estas celebraciones. Eh, yo por mi parte nada más, decirles que hemos trabajado, eh, para este año ya no nos ha dado tiempo, pero sí estamos trabajando para devolver la feria al nuevo emplazamiento, que es el que tenía con años anteriores, y que eso vamos a, vamos a, ya vamos a mantener la primera reunión y lo vamos a poder conseguir, espero que para el año próximo, con lo cual, eh, eh, de pasarle la palabra a la Asociación de Vecinos en primer lugar, ¿vale?, si queréis, y ellos van a dar unas palabras de lo que ha supuesto para ellos todo el año de organización y explicar un poquito todo lo que es el programa de ferias, ¿vale? pues muchísimas gracias a todos. Mi nombre es María José Gutiérrez Morón la secretaria de la Junta Directiva de aquí de la Asociación de Vecinos de Azucarera. Eh, bueno, al parecer tengo que decir lo que es todo el tema de feria. Eh, empezamos la feria el día 4 viernes, eh, pues claro, pues con la inauguración de la feria, la coronación, la elección también de Mr. y Lady. ...y seguimos el sábado con nuestros juegos y concursos infantiles... Esperad un momentito porque estoy un poquito perdida por aquí... ...¿dónde estamos el sábado? Aquí, gracias... ...los juegos infantiles, la feria eh, que está amenizada por una orquesta popular... ...que nos la ponen desde la tenencia Alcaldía y Fiesta... ...el fútbol infantil... Eh, ...las tartas, refrescos, las actuaciones infantiles... ...y el baile de por la noche... ...luego el domingo sí que va a ser un día más en plan familiar... ...el cual también vamos a tener el concurso de dominó... ...o sea la final del concurso... ...concurso de maceta, el concurso también de lanzamiento... ...de huesos de aceituna... ...y el concurso también gastronómico... Eh, ...un concurso en el cual los vecinos... ...y las vecinas pues eh, hacen algo de comer... cual lo presenta y aquel que esté más rico, más sabroso... ...pues con el jurado que se que se seleccione desde la misma caseta... ...pues vamos buscando el tercer, segundo y tercer... Pre, eh, ...primer, segundo y tercer premio... ...luego viene el fútbol de los solteros con los casados... ...y las casadas con las solteras... ...algo típico de aquí, de todos los años... ...el cual lo pasamos bastante bien... Eh, ...en ese juego pues claro, pues vamos... ...refrescándonos con agüita bautizada... ...de la nuestra, para ir animándonos un poquito... ...y claro ya ese mismo domingo... ...pues también pues damos los trofeos... ...con la presencia de las nenas... ...y la presencia también de Garry... ...y todo aquel personal del, del mismo ayuntamiento que... ...que así pueda, pueda acercarse... ...agradecer desde aquí también... ...a todos los que han, han colaborado con el libro... ...como Rotali Internacional... ...Pepita Cardeña también con, con los vestidos para las nenas... ...la Autoescuela Bella Mar... ...que todos los años nos deja el, la, la matrícula, ¿no?... ...gratuita para todas las nenas... ...Supermercado El Ángel... Eh, ...Collecting Calling, que son... ...unos, un, una, una asociación, una asociación que ayuda mucho a este barrio... Eh, ...un barrio el cual, eh, algunos de ellos, algunas familias bastante necesitadas... ...el cual también tenemos, que sí, eh, no tiene nada que ver con la feria... ...pero sí me gustaría resaltarlo, ¿vale? Eh, los desayunos que tenemos, que era el proyecto Arcoíris, ¿no? Unos desayunos... ...gratuitos todas las mañanas... ...el cual se, se, se componía por un bocata con un embutido... Eh, ...zumo batido, una pieza de fruta la botellita de agua... ...todo esto era gratuito, ¿vale?... ...gracias a ellos que también colaboran mucho... ...nuestro supermercado El Ángel que lo tenemos a la espalda... ...el kiosco de Tomás, Las Tres Rosas... ...a Nuevo Reino que ha colaborado también, Víctor Beach... ...Mamalina, que le oseque a las nenas con una cena, con una pizza ese mismo día... ...la bodega... ...nuestras nenas, por favor, que quiero que las cojáis en cámara... ...todas guapísimas, todas, todas y cada una de ellas... Eh, ...¿quién más nos viene por aquí? Venta los Pacos... ...Horizonte, que hace una gran labor aquí en este barrio con todos los nenes... ...sus deberes, su... todo... ...y bueno, y Garre, la presentación de Garre... ...y la señora alcaldesa... ...agradecer desde aquí, desde la asociación... ...a todos los vecinos que se implican, que nos ayudan... ...que están con nosotros día a día, todos los días del año... ...porque no es solo los tres días de feria... ...sino los 365 días del año, las que estamos luchando... ...y preparando todo esto para que sea y salga bonito... ...así que desde aquí paso ya la palabra a... ...a quién, a Gracia si quieren... Bueno, pues buenos días, mi nombre es Gracia eh, y ante todo quiero agradecer que se me haya elegido a mí para mi sorpresa, porque no me lo esperaba para nada, porque puesto que estoy aquí a, a raíz de un colono, no, no es que sea yo la colona, pero sí que tengo muchas cosas que contar, sí que tengo muchas anécdotas que contar, desde mi llegada del norte a Istán, pasando por... ...viviendo en Istán un tiempo... ...porque mi padrastro era de allí... ...por eso vine desde Navarra... ...y me afinqué aquí porque era novia de, de... ...del que era nieto, del José el Toloseño... ...que era el capataz del ángel... ...y hasta ahí puedo leer porque luego... ...vienen las historias reales... ...de mis vivencias hasta que nacieron mis hijos... ...y hasta el día de hoy... ...y agradecerles de, de corazón de verdad de... ...de haber pensado en mí... ...con mucho gusto lo hago... ...muchísimas gracias y feliz feria... ...bueno pues buenos días y gracias a todos... ...la verdad es que una feria muy bien organizada... ...esta noche ya como ha explicado Cristóbal... ...empieza con la procesión del Santo Ángel... ...la misa será a las 8 de la tarde... ...y a partir de las 9... ...una pequeña procesión por las calles de aquí del Ángel... ...un recorrido muy bonito con muchos riconcitos... ...y que la acompañará a la banda de música de, de Marbella... ...como han anuncian en el programa... ...también hay ciertas novedades... ...este año se ha incorporado la elección de Mi Simpatía... La Bibi Ángel, que es un dulce, que eso es cada año y esto es único para, para aquí, para el Ángel. El sábado por la mañana tienen una fiesta infantil fantástica, con castillos, con hinchables y se les ha traído este año también la espuma. Y también el sábado por la noche, también aquí harán un rato de feria de día, pero el sábado por la noche, además de la Orquesta Popular de 10 a 11, vienen los piratas, que yo sé que son muy, que gustan mucho, que son muy aclamados, muy queridos. Y este año por pues, la delegación de fiestas también hace, como no y como siempre, su esfuerzo para que esto salga mejor. Un cartel maravilloso, que de aquí tengo que felicitar a, a Manu, a la delegación de fiestas, porque vemos la capilla, la montaña, las naranjas, un colorido precioso que es digno de merecer de una feria tan bonita, con el cariño que lo organizan como esta asociación, como San María José, como es Carmen. Y Gracia, aunque no lo ha contado, es una cantante maravillosa. Gracias. Ella no habla de sí misma, pero es que Gracia canta muy bien, que esperemos que en algún momento de la feria nos haga algún regalo sí, y nos igual. deje la oportunidad de escucharla, porque además ella tiene un corazón muy solidario y ella colabora activamente cada vez que se la llama para... ...para participar, una serie de concursos maravillosos... ...el de las macetas, el gastronómico, el de la aceituna... ...el del dominó... ...la verdad es que no paran, hacen un incentivo... ...para que todo el mundo colabore... ...para que la gente de aquí, de esta colonia tan bonita... ...participe y un cariño, además un cuidado... ...y una atención personalizada, que me consta... ...le dan a todas las, como dice María José, a sus nenas... ...pues nada, feliz Feria del Ángel para todo ...y muchísimas gracias. Va a ser primero estar invitar a todo el mundo... A los de aquí, a los de fuera, a los colonos que ya no viven aquí están fuera, que todos los años son fieles y muchos de ellos vienen, vuelven a ver a su santo ángel, custodio, patrón de la policía local y nacional, si no me equivoco. O sea, que estáis invitados también. Y entonces están todas las autoridades también invitadas, claro. todos los Y una cosa muy importante, quiero agradecer a Ani, Isabel, María José, Mari Carmen, ...las personas que estuvieron ayer desde sí, primera hora de la tarde... ...Ana Rosa también, más conocida como la pintora... ...desde primera hora de la tarde poniendo floros... ...decorando ese trono tan bonito que va a salir... que sí. ¿Eh? está precioso... ...a ella muchísimas gracias por, por habernos ayudado ...seis horas, tanto. seis horas de... de ...seis de horas, de, horas. Sí. ahí, dale que te pego... ...y nada más pues que, que empiece la feria... ...que disfrutemos todo en armonía, en familia que antes te has saltado unos patrocinadores, te no, saltado ha aquí a... Otro... Tomás lo ha dicho, pero no ha dicho Club de Goldaloa, con su directora María Marín, que es una señora encantadora y todos los años colabora con mucho gusto. Y Fernando Moreno, que además creo que es colono, ¿no? Cierto, cierto. Exacto, y vendrá esta Perdóname, noche que con se toda seguridad. Se te lo ha saltado, te lo ha saltado. Sí, sí, ya está. No. Y hasta ahí, pues nada más. <risa> me regaña <risa> la presa y me regaña. Hay, tiene que estar apuntando. <risa> hay que apuntarlo luego en el libro de hasta Al <risa> bolito, ¿no? Pues venga, muchísimas gracias. Gracias, buen día.